Hola, para terminar esta secuencia de vídeos sobre el camino de datos uniciclo del procesador MIPS, nos falta por estudiar la unidad de control. Se trata del circuito que genera todas las señales que activan o desactivan los diferentes componentes del camino de datos en el instante adecuado, así que es la parte más importante del procesador. En este caso, se trata de un circuito sencillo, ya que MIPS se diseñó para que todas sus instrucciones fueran de longitud constante, 32 bits, con unos formatos homogéneos. Además, el código de operación siempre se encuentra en la misma posición, que como ya sabemos, son los 6 bits superiores de la instrucción, del 31 al 26. Así que la unidad de control recibe como entrada el código de operación y genera como salidas todas las señales de control restantes. Se trata de 8 señales de 1 bit, más otra señal adicional de 2 bits, al UOP. Como resultado de la sencillez de la implementación uniciclo de MIPS, la unidad de control es un circuito combinacional, por tanto, sin capacidad de memoria y que solo dependerá del código de operación como entrada. Esta tabla de verdad resume el valor que deben tomar las señales de control en función del código de operación. La señal al UOP se ha separado en sus dos bits, al UOP1 y al UOP0. Como todas las instrucciones lógicas que hemos incluido comparten el mismo código de operación, 000000, 000, las hemos agrupado en una única fila de la tabla. Luego tenemos la carga, el almacenamiento y las dos instrucciones de salto. En realidad, al haber seis entradas en esta tabla, Deberíamos haber puesto 2 elevado a 6 filas, o sea, 64, pero solamente estas 5 filas tienen sentido. Por su parte, en las salidas podéis ver que algunos bits están marcados con X o valores don't care. Esto significa que esos bits no intervienen en dicha instrucción y el valor concreto que establezcamos para esas salidas es irrelevante. Una manera sencilla de implementar esta unidad de control sería directamente guardar esta tabla de verdad en una memoria ROM o memoria de solo lectura. Tendría una entrada de dirección de 6 bits en la que escribiríamos el código de operación y dispondría de 64 palabras de 10 bits cada una. Cada uno de los bits de una palabra representaría una señal de control de las 10 que hay. En este caso, la memoria ROM estaría muy desaprovechada porque tendría 5 filas con palabras con valores significativos y 59 filas con X o don't care. Otra manera de implementar esta unidad de control sería simplificando la tabla de verdad utilizando mapas de Carnau u otro método similar. En este caso, nos basta con la primera forma canónica de las salidas, es decir, como suma de minitérminos. Donde en todos los casos solo hay un minitérmino, excepto para fuente ALU y escribir registro, que hay dos que se suman en estas puertas OR. Os recuerdo que un minitérmino es un producto o puerta AND de todas las variables de entrada, en este caso los 6 bits del código de operación, que pueden aparecer afirmados o negados. Si en la tabla de verdad aparecen con un 1, en el producto aparecen afirmados mientras que, si valen cero, aparecen negados. Las negaciones se han dibujado aquí con estas burbujas en la entrada de la puerta AND. Este circuito podría implementarse en una PLA, o Programmable Logic Array, que es un conjunto de puertas AND y OR, cuyas conexiones pueden establecerse o no según nos interese. Por otro lado, habíamos mencionado que existía una segunda unidad de control, esta vez especializada en generar las señales adecuadas a la ALU. Las entradas de este circuito son, por un lado, los dos bits de la señal ALUOP, que hemos establecido que valgan 0,0 para las instrucciones de carga almacenamiento, en las que la ALU debe sumar para hallar una dirección de memoria. 0,1 para BEC, en la que se produce una resta de registros y 1-0 para las instrucciones aritmeticológicas, en cuyo caso la operación realizada depende de la instrucción. La combinación 11 en la señal ALUOP no se produce nunca, y por su parte, la instrucción J no utiliza la ALU. Por otro, también son entrada de esta unidad de control de la ALU los 6 bits menos significativos de la instrucción, que llevan el campo función en las instrucciones aritmeticológicas de formato R. En el resto de las instrucciones, este campo se ignora. Por su parte, las salidas de esta unidad de control son 4 bits, que habíamos de denominado ALU operación en el tema de la ALU. Esta tabla de verdad resume todas las configuraciones de la unidad de control de la ALU. Aparecen el código de operación que representa la instrucción, así como la acción que hay que realizar en la ALU. Las entradas de este circuito son los 2 bits de ALUOP y los 6 bits del campo de función. Las salidas son los 4 bits de ALU Operación. Mediante un sencillo combinacional como este, en el que hemos usado 4 puertas AND, 3 puertas OR y 3 puertas NOT, se pueden generar los valores adecuados de la señal ALU Operación que controlan el comportamiento de la ALU. Bien, esto terminaría el tema de la implementación uniciclo del procesador MIPS. Muchas gracias por vuestra atención.